Ese, ese tipo de recordar dentro del cuerpo mental es diferente a cuando hablamos de recordar en el sentido de la palabra que es ir al corazón. ¿En qué sentido es diferente? En que recordar cuando es en el corazón es recordar o rememorar una memoria espiritual, una memoria del corazón de la vida, una memoria del alma donde, donde, ya, donde ya sabemos todo, donde, donde existe una supraconciencia. Ese es el punto fundamental y, y por eso es una de las cosas que menciono mucho de que lo que llaman el sexto sentido no es el sexto, es el primero, sino que como a nosotros no nos formaron con esa base espiritual, entonces claro, toda nuestra experiencia de vida se fundamenta en lo que los cinco sentidos, estos que están conectados con el exterior, me permiten percibir, ahí vivo yo, en esa dimensión, de estos cinco sentidos que perciben este cuerpo y perciben lo que rodea el cuerpo. Y no tengo el primer sentido, el del corazón, que es el que percibe lo, lo espiritual. Que es donde más hay sabiduría y es donde más eh, existe la realidad. Es donde más existe la realidad. Miremos esto. La mente, entonces, tiene una base un funcionamiento en dos partes, la consciente y la subconsciente. Dentro del funcionamiento de nuestra mente, el consciente abarca entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10% del funcionamiento de nuestra mente es consciente. Y el restante, entre 90 y 95%, es una funcionalidad subconsciente de nuestra mente, es decir, Está trabajando, está recopilando información, está acumulando y organizando información y procesando información, pero yo no me doy cuenta de eso. No me doy cuenta de eso. Esa información de la que no soy consciente, pero que estoy recibiendo, pues se guarda en mi subconsciente, que es entre el 90 y el 95% de mi mente. ¿Okay? Bien, ahora vayamos a lo que es el universo. El universo solo es 10% de materia y es 90% energía. Es 90% muchas formas de energía que es intangible. Tranquila, gracias. Es decir, en el universo lo que más hay es espacio. Si, yo, si, si cualquiera de nosotros tratamos de ver materia en el universo pues vamos a ver algunos puntos y lo que más vamos a ver es espacio, espacio, espacio, tal como sucede en, en las noches. Vemos mucho espacio y en todo ese espacio hay energía. Igual funcionan los átomos, tienen mucho espacio y, y, y poca materia. ¿Dónde está la relación que estoy haciendo con esto? La mente consciente, que es el 10%, en la forma como estamos educados se, se conecta directamente y con se inclina sobre todo a trabajar con la materia, con lo palpable, con lo visible, con lo que los cinco sentidos estos externos me permiten con, con, percibir. Pero eso que yo percibo con el 10% de mi mente es solamente el 10% del universo. Pero miren, ojo con la dimensión. Con el 10% de mi mente Percibo el 10% del universo. Pero de ese 10% del universo que percibo, tampoco lo percibo todo. Porque el 10%, el universo en su 10% es materia, pero yo no alcanzo a ver toda la materia del universo porque el universo es muy grande. El subconsciente, que es el 90 al 95% de la mente, ya alcanza a percibir algo de lo que está más allá de la materia. Porque el subconsciente se fundamenta mucho en lo emocional, en la, en, la, en, la, en la experiencia o el programa emocional que guarda. Y las emociones mueven muchísimo la energía. Por eso es que yo puedo, en mi 10% de mente consciente, pensar muy positivo, pero si el subconsciente tiene un programa que modela mis emociones y mi energía de una manera, entre comillas, negativa, el cuerpo le va a hacer más caso al subconsciente porque el cuerpo eh, muchas de sus funciones la mayoría de sus funciones las maneja el sistema nervioso autónomo recordemos eso que es el sistema nervioso autónomo de él hablamos bastante en clases anteriores el que se encarga de funciones automáticas en nosotros de las que yo no tengo que pensar o ocuparme como parpadear eso lo hace el sistema nervioso autónomo bien él maneja la mayoría de funciones en mi organismo. Él está conectado con la mente subconsciente. Y dentro de ellos dos funcionan los programas emocionales que manifiestan en muchas ocasiones mi actitud o mi estado de ánimo. Esa actitud o estado de ánimo se convierte en la frecuencia de energía con la que yo vibro. Y esa frecuencia de energía con la que yo vibro es lo que comunico al universo. Al más del 90% del universo que es energía. Todo eso es solamente la mente, la mente, Sub consciente, subconsciente. El corazón, cuando hablamos de la inteligencia del corazón, estamos hablando del supraconsciente, una supraconsciencia. ¿Qué es la supraconsciencia? Algo que está más allá, hacia arriba, de mi conciencia. Yo tengo una parte consciente de lo que yo me doy cuenta. Tengo una parte subconsciente que es lo que, de lo que no me doy cuenta. Y hay una parte supraconsciente que es lo que está más allá de mi conciencia. Que yo estoy conectado con esa supraconsciencia. Que esa supraconsciencia me habita. Que yo vengo de esa supraconsciencia. Pero, escuchen bien esto, soy subconsciente o soy inconsciente de esa supraconsciencia. ¿Y por qué es importante notar esto? Escuchen muy bien esto que voy a decir. La supraconsciencia, ya dije, está en el corazón, o es parte de la inteligencia del corazón. La mente maneja consciente y subconsciente. Ojo con esto que voy a decir. A mí me interesa conectarme al supraconsciente, porque es una inteligencia superior que me guía en la vida. Es donde encuentro la realidad de lo que yo soy, el poder de mi ser, y donde encuentro mi propósito de existir. En otras palabras, en la supraconsciencia es donde yo me encuentro a mí mismo, porque la supraconsciencia es el pensamiento del Padre que generó la existencia de toda la creación. Y dentro de ese pensamiento enorme que generó la existencia de la creación, un destello dentro de ese pensamiento es mi ser, soy yo. Por eso dentro de esa supraconsciencia, yo me encuentro a mí mismo y me sigo desarrollando. Porque es como cuando uno cae en cuenta de que, ah, ya sé esto cómo es. Como, como cuando uno compra un escritorio o un, un closet un armario, de esos con piezas de madera en triples, y traen las instrucciones para uno armarlo. Entonces trae las partes que la L, que la F, que esta es la A, que esta es la B, manual de instrucciones. Yo me acuerdo una vez armando este escritorio en el que tengo el computador. Y yo creo que la mayoría de las veces ha sido así. Que uno compra el aparato y llega a armarlo por la noche. Y uno casi que se amanece armando el aparato. Además de que necesita ayuda. Pero llega un momento donde uno como que ¡tim! la agarra. Como que, ah, ya sé, es que mejor empecemos por acá. Pan, pan, y armamos. Ah, claro, y esta pieza va acá, tan, tan, tan. Y llega un momento como de claridad que de ahí para allá, boom, se va fluido. Fluido pero normalmente pues se gasta uno un tiempo y esfuerzo analizando y equivocándose entre comillas, equivocándose para, para armar, pues bien cuando uno tiene una sincronicidad con el corazón y su inteligencia que es la supraconsciencia, más o menos así ocurre con la vida uno, no se ubica, o con una situación, se ubica la ve clara la clave que voy a decir es esta me interesa ir al supraconsciente y que el supraconsciente se haga consciente en mí el camino el puente es el subconsciente en otras palabras de cómo esté mi subconsciente depende el nivel de conexión que tenga con el supraconsciente y esa es la parte inicial de la gran respuesta a por qué el ser humano, el ser humano como somos en este momento, se le dificulta una conexión profunda con su espiritualidad y con su corazón. ¿Por qué? Porque la forma en la cual tenemos constituido el subconsciente, ¿cuál sería el término? Voy a, voy a poner este término. Es muy inhumana. La forma como está configurado nuestro subconsciente es muy inhumana. ¿A qué me refiero con inhumana? No se fundamenta en la realidad de para qué existe el ser humano. ¿Por qué? Porque el subconsciente es el programa automático que vamos acumulando desde niños, donde desde niños nos enseñan, nos educan a partir de paradigmas y de creencias. Entonces, por ejemplo, uno de esos que podemos tomar como ejemplo es el programa subconsciente que para muchos seres humanos existe, de que de niño se le enseñara usted no sirve para nada, usted es bobo, o usted es bruto, o usted es feo, o usted es fea, o de comparación, o de racismo, o de violación, o el paradigma general de que el ser humano vale cuando al crecer y desarrollar sus capacidades se vuelve útil, o productivo al sistema, ese tipo de paradigmas es lo que están constituyendo nuestro subconsciente. Entonces, qué es lo que pasa? El subconsciente maneja la mayoría de cosas que yo hago, el subconsciente, el, el consciente, perdón, maneja el poquito de las que soy consciente. Cuando yo quiero ser consciente del supraconsciente que está en el corazón, yo necesito tener un camino coherente que conecte esas tres. Eh, etapas, digamos. Pero lo que va a pasar es que el supraconsciente sabe que yo soy Dios, el consciente sabe que yo necesito y estoy buscando respuestas, y el subconsciente tiene grabado que yo no sirvo para nada. Automáticamente, como el, sub, el subconsciente es más grande, el consciente más pequeño, entonces el consciente comienza a buscar y el subconsciente lo atrapa, y lo atrapa con el programa que tiene. Por lo tanto, no logra conectarse con el supraconsciente. Bien. Voy a colocar un ejemplo, a ilustrar esto de la siguiente manera. Nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida como seres humanos, es construir una casa ¿okay? y vivir en ella. El subconsciente es los planos de la casa. Por eso se habla de la importancia de lo que sucede con un ser humano en su primer septenio y en su, sus primeros tres septenios, es decir, hasta los 21 años. Hay una teoría neurológica que habla en el, del desarrollo del cerebro y de sus programas cada siete años: de 0 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21. Esos tres iniciales son el fundamento de lo que es el ser humano. Cada siete años va a tener un como que vuelve y graba un ciclo de vida, pero de ahí en adelante va a ser muy réplica fundamentada en esos tres primeros. Y obviamente de los tres primeros, pues el básico es el de, de, de 0 a 7. Bien, de 0 a 7, hacemos los planos de la casa que va a ser nuestra vida. Y hacemos los planos pues con lo que vemos y aprendemos de nuestro entorno, porque eso somos de niños, unas esponjas que absorben lo que pasa en el entorno. Eso hace los planos, donde me enseñan que soy pobre, o me enseñan que valgo poco, o me enseñan que no soy capaz, o me enseñan que soy mujer y, y soy menos fuerte, o me enseñan que soy hombre y tengo derechos sobre la mujer, etcétera. O me enseñan que el fin, el fin justifica los medios y para que mi familia esté bien, eh, mi familia necesita plata para, que, para estar bien y para yo conseguir esa plata y que estén bien, puedo hacer lo que sea, lo que sea, no importa cómo sea, lo puedo hacer. El fin justifica los medios. Entonces, todos esos paradigmas, todo eso que yo aprendo, se vuelven los planos de mi casa. Ese es el subconsciente, los planos de mi casa. Y lo que voy a hacer en mi vida es construir esa casa, hacerla realidad. El subconsciente con sus planos me va a guiar a que yo actúe. Entonces, por ejemplo, si yo aprendo que en una relación de pareja soy hombre, la mujer tiene que atenderme, no puede existar. Tiene que hacer lo que yo digo cuando yo lo digo. Esos son los planos. Voy a buscar una relación en la que pueda ser así. Si encuentro una mujer que no es así, yo trato de obligarla o la dejo porque me está guiando el subconsciente a hacer que la casa sea como está en los planos. Y como es subconsciente, pues lastimosamente, ese es el, el detalle con la humanidad. A eso nos referimos con estar dormidos. Y es que el subconsciente, algo que yo no conozco, me domina. Decide por mí, aunque yo crea que soy consciente de la vida que estoy construyendo. Y verlo es muy fácil. La mayoría de seres humanos... Quieren tener una vida diferente a la que están teniendo. Quieren. Es decir, en su consciente tienen un deseo. Yo quiero vivir diferente. Pero la mayoría de ellos no lo logran y no lo van a lograr porque no comprenden, no se dan cuenta de la inconsciencia. No hacen consciente la inconsciencia. En el sentido de saber que el subconsciente es el que está construyendo esa vida que tienen. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que está grabado allá. De formas... Por ejemplo, el, lo que está ahí en el subconsciente, ¿se acuerdan cuando trabajamos las emociones? El puntico de eh, memoria raíz. Pues las memorias raíz son las que están allá. En estos días con un amigo vi que hay otro término utilizado en la ciencia, eh, que lo llaman el cuento madre, en ciencias de la conducta humana. Hay cuentos madre, el cuento madre, el paradigma madre que, que, que asume un ser humano para construir su personalidad. Les voy a poner el ejemplo del mío, un cuento madre que yo encontré para mí. Estos cuentos madres es los ejemplos de cómo el, el, una mente subconsciente tiene los planos de cómo va a ser la casa. Escuchen esto bien. El cuento madre para mí está así. Mejor aprendo a estar solo porque a mí las personas me van a rechazar. Ese es un cuento madre. ¿Qué características tienen los cuentos madre? Es una conclusión a la cual la mente llega por lo que vive en su niñez. Y es una conclusión que se convierte en una instrucción de comportamiento que supuestamente me va a proteger. Entonces, dado que yo me sentí solo, rechazado o abandonado, mi mente sacó una conclusión. A manera de... Ojo, ojo con esto. Es una conclusión a manera de defenderse, supuestamente, y que se convierte en una instrucción de vida. Entonces la conclusión va así. Mejor aprendo a estar solo. Ahí está la instrucción que me estoy dando. Aprendo a estar solo porque la gente me va a rechazar o me va a abandonar. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que tuve. Yo no quise que fuera así. Y con toda seguridad, mi familia no quería que fuera así. Pero esa fue la experiencia que tuve. Y mi mente lo convirtió en los planos para seguir construyendo la vida. Y ojo con esto que voy a decir a continuación. Luego que tu mente subconsciente tiene una instrucción de esas, ojo, como tu mente subconsciente es el 95% de tu mente y es lo que te va a controlar, va a buscar su posición frente a la vida, es buscar tener la razón frente a eso que ya se dijo. Entonces mi mente va a buscar tener la razón en que yo debo aprender a estar solo porque la gente me va a abandonar. ¿Cómo busca tener la razón de eso? Ojo pues con esto. Esto es impresionante, es muy teso y muy complejo las formas como esto funciona, pero es real. Esto es lo que le pasa a muchas personas que se enamoran de alguien que no les va a prestar atención. ¿Por qué sucede? Porque esta mente está buscando tener la razón con que la gente lo abandona. Porque ese es el plano que tiene en su mente subconsciente. Y no lo hace consciente, por eso, por eso se tiene en la mente subconsciente. No lo hace consciente. Pero de alguna manera, esa orden que tiene en su subconsciente lo hace conectar con esa persona que le va a dar la razón. O con esa situación que le va a dar la razón. Y va a crear una vida así. Donde encuentra personas que se van o encuentra entornos donde se van, o se convierte en una persona antisocial. No Ahí genera la ley de atracción. Claro, claro, porque recuerden sí. que la mente subconsciente está más cercana a la energía, al 90% de energía que es el universo, mientras la consciente, al, por cómo está educada, está más conectada al, al, a lo que se toca. Entonces la mente subconsciente con ese programa genera yo como vibro. ¿Y yo como vibro? ¿Eso es lo que determina, mi realidad. Sin importar determina lo que, mi realidad? Sin importar lo que esté en la mente consciente, sin importar lo que esté en la mente consciente, realmente lo que sale es lo que está en la mente inconsciente. Es el programa, la creencia que se tiene. Claro, o sea, tiene, tiene, mucho, tiene mucho poder, la verdad. Es que imagínate, pues es... Eh, en estos días, en una conversación con otro tema, pero me pusieron este ejemplo y, y aplica ahora. Eso es como una pelea entre Mike Tyson y yo. Más o menos. Así le pasa a la mente consciente cuando de manera abrupta quiere pelear con la subconsciente. Cuando voy desde la concepción de que va a pelear, voy a pelear el consciente con el subconsciente. No, el subconsciente me va a dar una pena. Esa no es la concepción. Pero yo tengo que comprender esto y de verdad tengo que hacer algo. Sí tengo que hacer algo. Pero la concepción es volver a la raíz. Volver a la sí. raíz es comprender cómo funciona todo. Saber que el subconsciente se educa. Y, y el subconsciente busca tener la razón. O sea, él claro. dice, no, no, no, no, no, ven, ven, ven, ven. un momentico. Ya aquí está escrito. Por eso les decía, son los planos de la casa que voy a construir. Ya aquí dice, el baño es de un metro por un metro. Así usted le toca entrar y bañarse así de lado y que no tenga ni estregarse espacio ni para estregarse, pero aquí dice que así va a ser el baño. Usted va a sufrir el resto de su vida cuando vaya a bañarse, porque aquí dice que el baño es así. Eso más o menos hace el subconsciente. Porque se supone que eso fue lo que aprendió y que eso es lo que tiene que ejecutar para protegerte. No es que la mente sea buena, sea mala. No es que el subconsciente sea malo. Lo que pasa es que el mecanismo de cómo funciona nuestra mente, nuestro organismo, nuestro espíritu, no compagina con la forma como está estructurado el mundo. Y en este caso vamos a poner el ejemplo puntual. Es eh, la desafortunada realidad de que casi ningún ser humano sabe cómo funciona él en su aprendizaje y por ende tampoco sabe cómo educar hijos. Si tuviéramos entornos familiares que saben cómo funciona el cocorote y cómo funciona el ser humano y por ende saben educar, entonces en nuestro subconsciente no habría planos que nos generan un conflicto con el supraconsciente y con la vida consciente. Nuestra tarea, esta generación, este tiempo para la humanidad donde estamos logrando aprender y comprender tantas de estas cosas, tenemos la tarea de que esto pueda volverse tan práctico y tan vivo en nosotros, de manera que lo vayamos transmitiendo para que los niños lo aprendan. No porque yo siente al niño y le diga tú tienes una mente subconsciente y por favor, la bien. No, no funciona así. Por eso hay que saber cómo funciona. Saber cómo funciona es el niño está grabando todo. Lo que está escuchando, lo que está viendo, lo que está comiendo, lo que está haciendo, lo que sus padres hacen, lo que hacen alrededor de él. Todo para ese niño o esa niña es verdad, porque lo validan las personas que lo están haciendo. Si el papá grita para ese niño, gritar es una verdad en la vida, porque lo está haciendo la persona que es el referente de esa mente, su papá. O si lo hace su mamá, también es referente. O si vive con los abuelos, los abuelos son referentes. Nuestra tarea de toda la humanidad, que en este momento está en un proceso de aprender todo esto y comprenderlo, es trabajar con nosotros para mejorarnos el funcionamiento mental hasta donde más podamos y trabajar en que la mejoría que hago en mí se refleje en las próximas generaciones. Es algo que apenas está comenzando, ¿no? pero que hay que hacerle y hay que ponerle corazón a hacerlo. Tiene que llegar el tiempo hasta, va a llegar el tiempo, no sé cuánto se va a demorar, pero va a llegar el tiempo que hasta cualquier canción, cualquier canción que cualquier artista haga en el mundo, va a tener que hacerla pensando en qué significa eso en la mente de quien lo escucha. Y va a utilizar eso como debe ser un elemento educativo y de construcción de conciencia para que ese mensaje que está entregando, tanto en el ritmo como en el contenido de su letra, se convierta en algo que para la mente la conecte a la supraconsciencia Eso no pasa hoy en día, lastimosamente existe, existe mucha música que no construye buenas mentes subconscientes, ¿cierto? Y, es, y existen, y existimos muchas personas que todavía de alguna u otra manera conectamos con una que otra de esa música. Porque todo lo que pasa afuera pues, es un reflejo de lo que está pasando en la mente del ser humano. El mundo es como es nuestro subconsciente. Ese es el punto. ¿Cuál es el camino para que el 5% consciente pueda incrementarse y ganarle terreno al subconsciente? El camino es trabajar la conciencia sobre mí. La conciencia sobre mí, conocerme. ¿Qué es la conciencia sobre mí? Sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis emociones sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, sobre mis acciones, en la medida entre más consciente soy sobre mí, ahí mi mente consciente va ganando terreno y va ganando posibilidades de hackear el subconsciente, es decir, ir y transformar programas. Entonces, yo ya sé que tengo un cuento madre. Con saber que tengo el cuento madre ya no se solucionó la cuestión. Al subconsciente no le importa que yo ya sea consciente de eso. Lo que tiene que ocurrir es que cuando el subconsciente vaya a activar el, eh, ese programa, yo, sea consciente, me dé, cuente, me dé cuenta y ahí ¡prum!! empieza el trabajo de cambiarlo. Por ejemplo, con los pensamientos de poder. Entonces, puedo enfocar en el ejemplo que les di ahora. Si el cuento madre que yo tengo busca apoderarse de mí en diferentes momentos, una de las cosas que va a hacer es que me va a generar pereza a que yo conozca más gente, a que yo haga amistades, a que yo me abra con las personas. Entonces, cuando haya oportunidad de yo abrirme con las personas y conocer más gente, en mí va a existir un pensamiento de pereza. Ay, ¿Qué pereza si me conocer gente? Le voy ¿A contarles mi vida y el otro? A, a, a, ¿A ver qué hace con lo que yo le cuente? Y, ay, no, no, no, ¿sabe que Vamos a ver películas, vamos a leer, vamos a... Y ya yo me doy el cuento o, o me doy el argumento también, ahí es donde eso es una palabra, un pensamiento de poder, pero de poder del programa viejo, que es decirme, darme el argumento y tener la razón en decir, a qué voy a ir a conocer, a conocer más gente? Si a la larga uno es uno con la vida de uno, el camino de uno, los otros cada uno van haciendo lo suyo y eso, al fin eso, amigos no existen. Todo eso son formas del ego. El, ego. el ego es el nombre cortico que le podemos poner al programa que hay en el subconsciente, ¿no? a la personalidad que se forma ahí. Cuando, cuando mi cuento madre aparece para decirme eso, ahí es donde yo tengo que ser consciente de mí, de mis pensamientos y darme cuenta de que eso está pasando y decir, un momentico, oh, un momentico, yo conscientemente soy el que decido eso. Yo voy a ir a hacer amistad, yo voy a ir a conectar con esas personas. Yo voy a ir a abrirme con esas personas. Yo voy a ir a escuchar a esas personas. Y hacer lo diferente. Eso que la subconsciente quería que no hiciera, yo voy y lo hago. Para enseñarle a ella que puede haber otros planos. Porque ya me mamé de bañarme en, en el baño donde no tengo espacio ni para estregarme. Entonces, el subconsciente son los planos. En el consciente construyo la casa. O sea, la vida. ¿Qué es el supraconsciente? El supraconsciente, ojo con esto, también son los planos de la casa, pero como Dios imagina la casa para mí, la vida para mí. De ahí entran las diferencias. En mi subconsciente hice unos planos de una casa que es un baño donde no tengo espacio ni para En el supraconsciente, tengo una mansión. Es en el ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como ve el padre yo merezco esa vida. Como lo ve el padre? Como lo vio el padre? De Año ciudadanos. con jacuzzi. Jacuzzi, tina, es otra cosa. Cuando mi subconsciente me domina, entra el se conflicto. Se tira en todo, se tira en todo. Claro, porque entra el conflicto. ¿El supraconsciente que quiere? Hey, yo tengo que vivir, es como si, en el ejemplo que estoy colocando, es una casa que sí. es una mansión. Pero el subconsciente, ¿qué dice? no ¿Cuál mansión? Nosotros estamos aquí, vean, los sí. planos que tenemos aquí es de una posilga, por decir algo. Ahí es donde yo tengo que darme cuenta y ser consciente, ok, tengo que trabajar mi subconsciente. Y tengo que enseñarle a mi subconsciente que se deje guiar por los otros planos, por la supraconsciencia, que es donde está la intuición. Porque en el momento que mi subconsciente sea compatible con el supraconsciente, ahí lo que va a ocurrir es que va a permitir que mi consciente se acerque más. O sea, ¿por qué se va a acercar más? Porque el subconsciente se va a hacer un camino, un puente, un conector entre el supraconsciente y el consciente. Recuerden que el supraconsciente es... Wow, la sabiduría de todo el universo. Entonces, según cómo esté mi subconsciente, el supraconsciente va a decidir qué de toda su inmensidad me va a ir enseñando a mi consciente. Eso es la intuición. La intuición es lo que el supraconsciente me va guiando para que yo en el consciente vaya construyendo la vida que en realidad debo tener. Desde la creación, desde el padre, no desde el condicionamiento que haya tenido, sino a profundidad. Esa, esa es la forma como encajan los tres y, y, y el por qué hay que darle importancia a esto y el por qué hay que aprender a mirar hacia adentro. Es decir, lo que mencioné hace un momento, trabajar el ser cada vez más consciente sobre mí, ser cada vez más consciente sobre mí para que eso me ayude a ir hackeando el subconsciente y yo vaya presintiendo lo que hay en el supraconsciente. Porque ojo con esto. A pesar de que el subconsciente no sea compatible con el supraconsciente, el supraconsciente es tan poderoso que todos, de igual forma, hemos tenido momentos de intuición y lo hemos experimentado, todos. En tener una respuesta, en anticiparse a algo que va a pasar, en presentir a alguien, en, en presentir o sentir lo que está pasando con alguien, una energía, en, en seguir un impulso del corazón por algo que hay que hacer. Siempre de alguna manera ha logrado darnos algún mensaje ha llegado a pesar de la interferencia que pueda estar sucediendo con el subconsciente ¿por qué? pues obviamente porque el supraconsciente siempre va a ser más poderoso, más grande uno, dos, porque el supraconsciente no solamente está dentro de mí recuerden es el corazón de la vida es lo que nos conecta a todos y eso quiere decir que el supraconsciente puede hablarte a ti a través de otra persona y hacerte llegar un mensaje a tu consciente para que tu consciente se dé cuenta de ese mensaje y a través de ese mensaje trabaje su subconsciente y va a llegar al supraconsciente y se va a dar cuenta de que ese mensaje venía del supraconsciente. Por la misma razón es que hay señales, personas o cosas que suceden o que escuchamos o que encontramos que nos resuenan muy fuerte por dentro y nos dan un empujón hacia la transformación. ¿Por qué? Porque resuenan con el supraconsciente. El consciente lo recibe, prum, y allá adentro resuena, uy, uy, eso me, eso me pega, eso, y por eso es que muchas veces pasa, que pasa algo así, sucede algo así en la vida, o leemos, o encontramos, o escuchamos, o vivimos algo así que nos sacude de manera poderosa y con mucha plenitud, wow, y nos da un impacto que yo quiero seguir viviendo esto, o quiero seguir experimentando esto, o quiero seguir en esto, pero un momento después, o unos días después, una semana después, ese ánimo va decayendo y se va dejando a un lado. Entonces muchos dicen, no, pues eso fue un momento de la emoción, la efervescencia del momento. Ya, ya, ¿qué? Eso fue, sí, un momento de emoción, ya hay que seguir con la vida como es. Eso es porque llega el mensaje, toca el consciente, resuena en el supraconsciente, yo siento esa conexión, pero como el subconsciente estás en interferencia, no estás sincronizado y es el que más domina, al pasar los días, él va volviendo a ganarse y va, a tap, y va como que se desvanece la resonancia, no la, no la sostengo. Y ahí es donde nos pasa de que muchas veces que hemos tenido alguna forma de conexión o de sincronicidad fuerte con algo, que nos conecta con algo profundo, y después se desvanece. El corazón siempre es el aliado. Si tu mente busca al corazón, está en el camino de ir arreglándolo. ¿Se acuerdan? Por eso iba a ser el, el recorderis de todo lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan del 8? Que fue lo sí. que nos guió en el proceso. De la mente baja el corazón y el corazón, ¿qué hace? Sube a la mente. Nosotros comenzamos en conocer el corazón para que la mente fuera bajando y luego pasamos por lo que es las emociones que corresponden mucho al subconsciente y luego llegamos a conocer el corazón espiritual. Este tema que estamos hablando de intuición es del supraconsciente, es del corazón. Y es de lo que del corazón sube a la mente. El supraconsciente sube a la mente. Entonces, siempre que la mente busque conectar con el corazón, ya está en el camino. Esa capacidad de, de concentrarse en el corazón te ayuda a energéticamente y conscientemente despejar el camino hacia el subconsciente. ¿Cómo funciona? Imagínate esto. Imagínense esto. La parte consciente es una linterna. Y el rayo de luz que genera, pues estamos en unas eh, edificaciones oscuras. Entonces, yo veo a dónde apunta mi luz. Ese es mi consciente. El subconsciente es esa edificación, es muy grande. Entonces, yo voy viendo con la linterna, pues, lo que ella me alcanza a, a, a mostrar. Pero, cuando yo hago el ejercicio de buscar el corazón, de conectar con el corazón, de concentrarme en el corazón, de vivir desde el corazón, toda esta reeducación de la mente para basarse en el corazón, imagínense que a esa linterna le metemos más energía, y al meterle más energía, la linterna aumenta el radio de luz que genera. Crece, o sea, el chorro de luz que manda se amplía, crece su radio. Por lo tanto, donde yo apunte, veo más que antes. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando hacemos ejercicios de sentir el corazón, son ejercicios de ser más conscientes de nosotros. Son ejercicios de sentirnos, son ejercicios de apropiarnos de nosotros, por ejemplo, de la respiración. Y en el momento que hacemos eso, hacemos que el corazón entre en coherencia con el cerebro y esa coherencia es aumentar la energía. Ese aumento de energía es permitirle a mi consciente tener más fuerza para revisar el subconsciente. Para prestarle atención, para hackearlo, para darse cuenta. Ah, mira, el subconsciente aquí tiene una, algo que yo quiero cambiar. Me doy cuenta. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tengo energía para alumbrar más. Entonces, todo ese recorrido, todo ese ejercicio sobre el corazón es clave y ayuda muchísimo en lo que significa la tarea de que el consciente aumente, se equilibre con el subconsciente y lo Cambie los planos de manera que sean más congruentes con el corazón. Recordemos que el corazón supraconsciente no solamente está dentro de nosotros, sino alrededor. Por eso es que la creación también nos enseña. Y sucede esto. Cuando una persona está trabajando en conectar más con su corazón, automáticamente está trabajando en conectar más con la vida y con la naturaleza. Y sucede que su mente comienza a ser un reflejo de lo que hay en la naturaleza, la paz que hay en la naturaleza comienza a existir también en su mente. La armonía que hay en la naturaleza comienza a existir también en su mente, porque rompe ba las barreras. Amplía su mente y, y capta la sabiduría que hay en la naturaleza contenerla en su propia mente. Y eso lo hace más compatible con el corazón, con el supraconsciente. Porque el supraconsciente es lo que está dentro de mí, pero es también lo que está en la naturaleza. ¿Sí me hago entender? Entonces va, va haciendo esos, esos enlaces, ¡trum! esas congruencias. ¡trum! Y en la medida que eso sucede, cada vez la intuición es más fuerte. Ese diálogo interior, ese sentido de percepción sobre lo espiritual, cada vez es más fuerte. Entonces van a suceder dos cosas. A medida que nos acercamos a la intuición, suceden dos cosas. La primera que ocurre es, percibes más de ese 90% del universo invisible que es energía que es más sabiduría, que es más espíritu. Al percibir más de ese 90% del universo que es energía, pues sabes más, comprendes más. No, no, cuando digo saber, no es el saber de que uno tiene información, no. Es el saber, como les mostré, que es el saber del corazón. Saber. Es una sabiduría para ver, o sea, ves más, ves más. En todo ves más. Eso es lo primero que pasa porque estás conectado a esa parte espiritual. Y lo segundo que pasa es que al estar conectado a esa parte espiritual, ese 90% del universo, también tienes más impacto con tu energía en la energía del universo. ¿Qué significa esto? Que se incrementa tu poder de manifestar, o, o de lo que llaman la ley de atracción, que es más reflejo que atracción, porque lo que hace esa ley es que el universo me va a entregar lo que yo estoy vibrando. Como tengo más conexión con esa parte espiritual del universo, a la vez tengo más fuerza para impactar en la energía del universo y eso significa que puedo crear más, puedo manifestar más. Y empiezan a suceder cosas más sincrónicas, en, que entran en más sincronía sin mucho desgaste, sin mucha fricción para que las cosas funcionen. Sin embargo, todo eso está sujeto a que a mi proceso de hacerme consciente sobre mí mismo. Entonces la intuición va a tener esas características. Tiene la característica de que te conecta a profundidad con esa dimensión más energética y espiritual del universo y por esa misma razón hace que tengas más potencial, más impacto en lo que haces. Es decir, puedas generar más resultados o más frutos. Es muy lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si estoy conectado a la energía, puedo modelar y conducir la energía. Y como el, el universo es más energía que materia, pues obviamente moviendo más energía que materia, logró más cosas que solo moviendo materia. Que a veces el, en, en los planos que hay en el subconsciente, la vida para el ser humano funciona en, en la materia, lo que hace materialmente. Para que veamos algunas cositas más de intuición. Vamos a ver algunas referencias que le han hecho a la intuición. Por ejemplo, este señor Steve Jobs en su uno de sus últimos discursos antes de morir en la graduación de la universidad de stanford dijo esto tu tiempo es limitado no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto desde dónde pasa eso desde el subconsciente porque el subconsciente muchas veces el programa que tiene es un copy copy paste o un copia y pegue de las personas que nos rodean cuando crecemos de sus programas, de sus comportamientos, de sus sueños, de sus deseos, de sus vidas. No quedes atrapado en el dogma, el cual es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Lo más importante, ten el coraje para hacer lo que tu corazón e intuición te dicen. Ellos ya saben, de algún modo, ¿En qué quieres convertirte realmente? O sea, desde el supraconsciente, del, del para qué, el quién soy y el para qué existo desde la conciencia del Padre. Todo lo demás es secundario. O sea, todo lo demás de lo que va, va sucediendo aquí en este plano es secundario a lo que sucede por dentro y a lo que es la verdad del corazón. Entonces, pues es muy interesante lo que este tipo dice acá. Eh, sobre todo por la exigencia de lo que significa seguir la intuición, porque muchas veces nos va a retar frente a lo que dice la razón o lo que dice el común, que es lo que se debería hacer. Nos va a retar. Deepak Chopra lo dice así: Tu corazón sabe todas las respuestas. Pon tu atención allí y reflexiona. Esto es lo primero que puedes hacer. Por eso, en la pregunta que hacía Jorge hace un momento. Ese es el camino. Los ejercicios de concentrar en el corazón es el camino para ir conectando la mente allí e ir reestructurando, porque nos da más luz para ver qué es lo que pasa en el subconsciente. Y miren cómo dice, pon tu atención allí y reflexiona. Es lo primero que puedes hacer. Es el ejercicio sobre el cual he insistido mucho también, de la atención. ¿Cuántas veces al día pongo la atención en mi corazón? Y luego va a ser darme cuenta de cuántas veces no tenía la atención en el corazón y luego va a ser una constante de todo lo hago con la atención desde el corazón eso es aumentar mi consciente y aumentar mi consciente es la posibilidad de hackear el subconsciente hasta hacerlo compatible con el supraconsciente de manera que los tres se alineen y fluyamos por la vida gozándola, disfrutándola y haciendo lo que tenemos que hacer Crear. Porque para eso es que existimos, para crear. Somos creadores. Existimos con el poder de hacer amanecer. ¿Qué es hacer amanecer? Que las cosas que hay en la mente del Padre, en el supraconsciente, yo las haga existir. Einstein habló de la intuición así. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente, porque el mismo es el caso, wow, Einstein, una eminencia, y, y, y, y todos los postulados que se hacen y las pleitesías que se hacen a alguien que tiene muchos títulos, muchos cartones, muchos estudios, mucha memoria, o sea, muy desarrolladas funciones de la racionalidad, pero en ninguna parte estamos buscando más intuición. Miren que hay un estudio que, un estudio del instituto max Planck de física y de investigaciones en, en cuántica max Planck fue un físico que ganó el premio nobel a la física o sea fue reconocido dentro de la ciencia tradicional pero ese tipo fue el que hizo uno de los primeros planteamientos de que existe el campo cuántico un campo más allá de lo que entendemos un campo que rompe las leyes de la física pero que es ca el campo que contiene todo lo que existe, también llamado la matriz divina o la matriz de la vida. Entonces, ese Instituto Max Planck de Europa hizo una investigación y comprueba que la intuición es la forma de inteligencia más elevada que tiene el ser humano, porque es más rápida que la racionalidad, y ojo con esto, no solamente es más rápida que la racionalidad, no hace análisis pros y contras, sino que conoce de antemano lo que al ser humano lo va a hacer más feliz. Es decir, que nos conecta con lo que es más práctico y que nos hace crecer. Así funciona la intuición, según esa investigación. Y eso es lo que Einstein llamaba la mente intuitiva, que es un regalo sagrado sagrado, O sea, es de lo supraconsciente, de lo superior, de lo grandioso, de lo que no se entiende, de lo que está lleno de misterios, porque es la verdad. El universo para nosotros está, es más misterios que, real, que, que, que certezas. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora lo que hemos vivido es menos de un 5% de, de percibir lo que en realidad es el universo. Y vamos a lograr conocer más cuando logremos conectar con algo que es más energético y espiritual. Entonces Einstein sabía de esto también. Y nos invita desde su inteligencia a que hay que buscar esa mente intuitiva. Por eso yo digo también que los genios, las genialidades tienen más que ver con el corazón que con la mente. Porque las genialidades, uno, surgieron de ir de alguna manera desafiando lo que ya se conocía y lo que el común ya tenía. Y para desafiar eso hay que salirse de la razón y tener los huevos de seguir el corazón. Porque en primera instancia le van a decir a uno, Loco. Dos. No a la primera sale una genialidad. Y el amor los lleva estrellón tras estrellón, no viéndolo como pérdida de tiempo ni como equivocaciones, sino como parte del camino. Son los aprendizajes. Son los aprendizajes que permiten llegar a que la bombilla lumbre y, alumbre sí, y de... no se reviente. Entonces tiene mucho que ver con el corazón y con esa intuición que, que en principio fue la que impulsó, ¡Prum! impulsa un pensamiento ¡Prum! ay qué tal si tal cosa, ay aquello ¡Prum! y se pone a trabajar sobre ello y utiliza la mente, la usa yo siempre les he dicho que esto es un matrimonio eso funciona es en el matrimonio del corazón con la mente no en que en que no, no somos puro corazón y la mente la hacemos a un ladito y fuchi cerebro, no, no, no funciona así es el ocho los dos, es el ciclo completo. Y vamos a encontrar en la sabiduría china uno de sus libros más antiguos, el I Ching. Dice que es de, de, de sus libros sagrados. Eh, no me acuerdo bien la expresión que tienen al respecto de este libro. Es un libro muy antiguo de sabiduría en la China. Dice así, si uno es sincero cuando se enfrenta a las situaciones difíciles, el corazón puede comprender el sentido de la situación. Si uno comprende este sentido y se adapta a él sinceramente, entonces naturalmente se encontrará la acción que lo lleve al éxito. En mm, otras palabras, si sabes poner la atención en tu corazón y escucharlo, encuentras la salida a cada situación. Y miren las claves que tiene esto. Esta sabiduría, esto, esto es de miles de años atrás y es muy puro en cuanto a cómo funciona la sabiduría. Habla de sinceridad con uno. Eso es, es, dentro de lo que hemos hablado, ser conscientes con uno, conmigo mismo. Uno. Ser sincero. Dos. Saber que el corazón es el que comprende y encuentra el sentido. ¿Se acuerdan de la semana pasada que nos dedicamos a hablar de sentido? Todo eso que aprendimos de sentido, aquí entra. El corazón comprende para dar el sentido. Tres, cuando hay esa comprensión y ese sentido, se encuentra la solución. Es un diálogo con el corazón. Sabiduría china. Y esto es de los Estados Unidos. Shanteista. Shanteista, de los Cherokee. Esto significa el único ojo del corazón. Y es una enseñanza de estas comunidades aborígenes de los Estados Unidos. Ellos hablan sobre el único ojo del corazón que es el que ve lo real. Es la misma intuición. Porque resulta que intuición proviene del latín intuir. Que se puede traducir como mirar, considerar o conocer desde adentro. Ver desde adentro. Eso es intuir. Ver desde adentro. ¿Desde adentro dónde? Desde la supraconsciencia que está dentro de todo. Desde la supraconciencia que es el corazón de la vida. Desde la supraconciencia que es ese pulsar que está dentro de todo lo que vive. Por eso tener intuición es vivir en conexión. Es tener esa, esa sabiduría que viene del corazón y que me permite ver más captan mis sentidos.